Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno Nos hemos venido aquí a mi sitio especial, secreto, de parecido de alguna manera para seguir la continuación de cómo hacer una canción de rap. En el primer tutorial lo que hicimos fue cortar la región de, de canción y coger ese loop, ese bucle, para así poder descargarla en el móvil y poder eh, escribir la canción. Y bueno, nos hemos venido a un sitio que bueno a mí me da inspiración. Ahora os lo enseño, eh, saldremos... A verlo, pero eh, la, la canción la escribimos dentro del coche porque la verdad es que hace fresquito aquí fuera, como veis pues está todo nublado, ahora os lo enseño Y bueno, lo que hemos hecho, hemos eh, exportado la canción, ¿vale? Eh, lo que es el, el bucle para ahora mismo ponernos en los auriculares o en el altavoz, si es que lo tengo por aquí en el coche, y, re, y reproducirlo y mientras tanto puedes escribir lo vamos a escribir en, eh, en el móvil lo hemos subido a Google Drive, que supongo que muchos de vosotros lo sabré, eh, sabréis usarlo eh, y bueno, también vamos a escribir la, la canción vale la vamos a escribir con Google Docs, que son los documentos de Google eh, tú lo puedes editar y escribir eh, los documentos eh, justo ahí online, y lo puedes tener el móvil en el ordenador y bueno en la nube en general ¿no? y puedes hacer eh, con ellos a través de cualquier sitio a ver yo os recomiendo que a lo mejor pues lo escribáis en un cuaderno o algo de eso pero es que ya hoy en día nadie escribe en los cuadernos y la verdad es que yo soy bastante desorganizado a la hora de escribir y se entiende pues mal la letra y bueno como además vas corrigiendo según vas cantando y según te van saliendo las ideas pues escribirlo en un cuaderno es bastante complicado de, de seguir, en cambio si lo escribes en un ordenador o lo escribes en el móvil pues siempre puedes hacer correcciones y siempre puedes tener un seguimiento un poco más sencillo de lo que vas escribiendo en cambio si lo escribes en un cuaderno la verdad es que es bastante caótico, así que nada, ahora os lo enseño cómo lo voy a hacer porque además, bueno, vamos a ir también grabando la canción porque me he traído una grabadora. Espero que siga teniendo pilas, eh, una grabadora portátil. Y mientras tanto, pues bueno, vamos a ir grabando lo que vayamos haciendo. Aún así, la canción la hice anoche, ¿vale? La canción la terminé de escribir anoche, eran... Eh, seis párrafos de cuatro estrofas, cada uno, no. Eh, como expliqué en el anterior vídeo, vi creo que lo expliqué. Si no, pues bueno, da igual. Y, y bueno, lo, lo escribí anoche porque es que en realidad por anoche es cuanto más inspiración tienes. No sé por qué. Es porque, bueno, todo está en silencio, no hay ninguna distracción. Pero, pero no sé. Eh, lo malo es que, pues pues no puedes hablar muy alto, no puedes gritar como a ti te gustaría cuando estás escribiendo una canción, o bueno, gritar, o yo qué sé, o cantarla eh, o ponerte la música para escucharla sino que te tienes que poner auriculares porque claro, molestas cuando hay tanto silencio pues al final terminas molestando pero bueno, ya veremos si cuando nos vayamos a la otra casa pues ya tendré mi estudio eh, mi despacho y ahí no no molesto a nadie y a mí nadie me molesta así que podemos escribir tranquilamente bueno pues este es el micrófono vale Seguro que lo habéis visto en alguno de mis vídeos Hace conjunto con mi camiseta amarilla horrible Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y es el Zoom H1 vale Es un micrófono que la verdad es que lo recomiendan bastantes youtubers Al menos antes, no sé si ahora lo seguirán recomendando Y es bastante simple Simplemente, bueno, bueno tiene aquí detrás una pilita que seguro que nuevas versiones tiene una batería o algo de eso para no tener que usar pilas Pero bueno, no viene mal tener una pila porque al fin y al cabo pues pilas hay en todos los lados y luego pues nada, tiene aquí una línea de entrada, es decir, que se puede poner otro micrófono, otro micrófono, ¿vale? Y aquí pues una línea de salida, es decir, que tú te puedes escuchar cuando estás hablando por aquí. De esta manera pues puedes regular el sonido que sale. Eh, bueno, detrás eh, tienes, eh, si lo quieres guardar como MP3, como MP4 y tal, eh, está, bastante, está bastante chula. La verdad es que es muy sencilla, pero es bastante, es bastante útil. Eh, lo que pasa es que, bueno, es, mmm, no sé si bidireccional, por decirlo de alguna manera, es audio estéreo Es como que tiene aquí dos micrófonos que coge el ambiente entero Es decir, que no valen, pues, para cantar, por ejemplo, eh, no vale ni tampoco para hablar porque coge todo eh, Sirve más bien para coger ruidos y tal, pero bueno, yo le he puesto aquí una esponjita Y lo uso para cantar porque como es portable y tal, pues eh, es bastante fácil de, de llevar y lo bueno de esto, pues que también puedes coger ruidos de la naturaleza y como tiene tanta sensibilidad, pues la verdad es que los sonidos pues, se cogen bastante, bastante bien y es bastante chulo. Así que nada, voy a primero a regular el sonido, ¿vale? Porque bueno, primero hablo aquí y luego ya los cascos los pondré al eh, teléfono y empezaré a grabar. Probablemente, pues bueno, grave aquí, eh, ya que bueno, como estoy cantando y tal, pues en casa. Me, se me escucha bastante. Así que eh, lo grabo aquí y luego ya lo montaré en casa con el Audacity, que bueno, es ese programa de audio para, para editar sonido. Así que nada, es bastante sencillo de montar. Pues vamos con ello. Eh, como veis, pues aquí tengo la canción, ¿vale? Tampoco bueno, creo que la veáis muy bien. Y bueno, pues digamos que lo puedo editar y tal. Desde aquí puedo escribir, puedo hacer algunos arreglos. Pero bueno, como ya está escrita, lo único que tengo que hacer es cantarla. Así que vamos a buscar lo que es la, la canción y, y nos ponemos a cantarla. Ok. Sí, sí, sí. Ye, yeah, ye. Yeah. Yo, yo. Lunes, martes, miércoles y viernes. Seco y sediento. Culo de mal asiento hasta el último. Ah. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a hacer Tengo calor, tengo calor Aliento, más de pájaros en mano Que siento volando <risa> Que no, que volando cientos Es que no lo tengo Vale, paramos, paramos, paramos, paramos Un poquito, un poquito La verdad es que me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Mira, ahí tenemos a unos abueletes En su furgonetita, su furgonetita Mira, mira, eh. Van a dar una vueltecita, van a dar una vueltecita lo he dicho, este sitio está muy bien, está muy bien para olvidarse de sus penas del siglo XXI que la verdad es que son muchas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ha llegado el 40 de mayo y parece que esto pues se ha acabado. Balecito, bailecito, bailecito. <ríe> Espero haberle dado a grabar. Lunes, martes, miércoles y jueves. <ríe> Lunes, martes, miércoles y... Mierda, no me había dado cuenta que... Que me salta el jueves No me había dado cuenta que me había saltado el jueves Lunes, no, martes, miércoles, jueves y viernes Pero no lunes, martes, miércoles y viernes Pero bueno, ya lo dejo así porque, porque yo creo que encaja bastante bien Así que ha dejado de haber niebla Así que hemos decidido dar una vueltecita Está todo lleno de cacas de vaca Así que hay que andar con cuidado No puedo mirar la cámara porque si no Seguro que meto el pie en una mierda de estas Y está guay Porque bueno, no sé si ves ese colorcito morado eh, está todo lleno de azafrán, eso que venden en los supermercados y si es súper caro. Pues yo tengo aquí un campo de azafrán eh, repletito, repletito. Que bueno, me voy a acercar porque, para que veáis lo bonito que es, porque la verdad es que está muy chulo. Mira, todo eso es azafrán, todo eso es azafrán, ahí lo veis, todo eso es azafrán puro y duro. Otra de las ideas que tenía, porque bueno, eh, dentro de poco voy a ser tío, en dos meses voy a ser tío Mi hermana pues va a tener una niña, Isabela María se llama Y, y la verdad es que me gustaría hacerle alguna canción tipo cuento, tipo rap tal. Porque la verdad es que cuando yo era pequeño, bueno, eh, cuando era pequeño, 13-15 años que en realidad es cuando empiezas a enterarte de, de cómo va la vida empiezas a oler la patada que te va a dar el mundo, pues el rap me ayudó bastante y me ayudó sobre todo para filosofar o para eh, reflexionar eh, sobre la vida eh, más que cualquier otra canción, ¿no? porque bueno, al fin y al cabo las otras canciones que no fueran rap eh, son bastante cortitas, tienen muy poca, muy poca letra y la mayoría pues no tienen un contenido o ni siquiera las entiendes porque la mayoría de canciones simplemente están hechas para gustar pero no están hechas para reflexionar y el hip hop es eso eh. es una forma de expresión es una forma de, de sí es una forma de expresión poesía urbana si se si le quiere llamar entonces el hip hop pues me enseñó bastante así que quiero hacer lo mismo con con esta niña, así que lo que haré pues será más tipo cuento, algo más infantil, que sea fácil de seguir, que tenga así de ritmo y que sea gracioso Porque también es importante, los niños se quedan con las cosas que les gustan, ¿no? Si es algo desagradable pues no lo va a volver a escuchar y no se le va a quedar, así que pues vamos a hacer algo un poquito más interesante Bueno pues nada, yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!